Todo claro línea, línea, se línea. empieza a transmitir antes, creo que ya estamos en vivo. Es que, sí, como cambiaron tiempo. la plataforma, perdón, antes sí me daba tiempo de hacer algunas cosas antes y después darle en vivo, pero se arrancó antes en tiempo, perdón. Este, gracias, bienvenidos. Les corté el chisme, al ratito les contamos. Así que no, no, sí, sí. Hola, eh, hola a todos los que están en la plataforma. Voy a publicar bienvenidos, en vivo. Digo, ya se van a ir conectando más personas acá en el Zoom y pues les vamos a dar chance, pues también se van a conectar por acá, eh, sí, sí. por ahí, perdónenme, le puse sin volumen el video de, de Facebook, este, y bueno, también nos pueden ver en Facebook para que hagan todas las preguntas que, que quieran, y pues de eso se trata esto, de hacerlo interactivo y de incomodar a Aldo con las ¿cierto? <risa> de hacerle todas las preguntas que quieran a Aldo, y listo. Antes de arrancarnos, obviamente les quiero presumir quién es Aldo. Déjenme presentarles. Quién es Aldo Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy. Que nos emociona cañón que esté con nosotros, porque ya están viendo la presentación, ¿verdad? Todos. Vamos a poner el video. ¡Ay, sí! Ay, yo parezco nueva, ¿eh? Con todo esto. Primero les quiero, les queremos presentar por qué Golmena Creativa y Despacho 3i de Innovación. Este, estamos haciendo este tipo de cosas que son Q&A, preguntas y respuestas con los expertos. Entonces ahí les va nuestra intro. Nada más déjenme ponerle play. Gracias por, por recordarme, Mao. Y bueno, esperen un segundito en lo que esto se abre. Mientras les voy, les voy platicando mi emoción tan grande de que Aldo esté aquí en este Q&A, preguntas y respuestas, que es un gran amigo, cliente, eh, proveedor, esperemos que pronto también, de Colmena Creativa y nos encanta, eh, o sea, a mí me encanta todo lo que ha hecho y lo que ha hecho él en conjunto con su hermano con Discurso Creativo, que ahorita ya les platicamos más y les vamos preguntando más. Eh, y lo que han hecho con Planeta Gráfico, que se me hace algo fantástico. Y pues por ahí también han ganado premios y así, pero ahorita les contamos. Mientras, déjenme pasarles el, nuestro, nuestra introducción hermosa de por qué hacemos esto. Quién es Despacho 3i y quién es eh, Colmena Creativa Coworking. Y pues ahí les vamos. 3 despacho de innovación, es una consultoría especializada en mercadotecnia y desarrollo de negocios. Estamos en el negocio de ayudarte a lograr tus sueños. Colmena Creativa Coworking es un espacio de trabajo compartido. Aquí ofrecemos el lugar, las herramientas y el networking para crecer juntos. 3 despacho de innovación y Colmena Creativa Coworking, en colaboración presentan Q&A, preguntas y respuestas con los expertos. ¡Súper! Entonces, pues ahora sí, de eso va este Q&A con Aldo y los Q&A que hacemos con expertos en su tema y los cuales queremos aprovechar todo su conocimiento para que acá nos lo vaya desmenuzando poco a poquito y podamos seguir compartiendo este conocimiento, ¿no? Entonces, ahora sí, regresando a la presumida de, o sea, presumirles a Aldo Rodríguez, él es, justo nos platicaba al inicio del vivo que él es maestro eh, en creatividad para el diseño y bueno da clases en la Universidad de Insurgentes que no, no sé si esto está por aquí pero bueno ahorita les sigo contando no él es egresado de la Escuela de Diseño del Imbal es licenciado en diseño gráfico por la Enap UNAM es profesor, profesor en diferentes universidades de la Ciudad de México como ya les platicaba conferencista facilitador en temas de gestión de diseño y emprendimiento creativo es fundador de la empresa Discurso Creativo, ya se los mencionaba también, y la marca de Planeta Gráfico, con la cual eh, fueron reconocidos como el emprendimiento del año por el INADEM, lo cual está padrísimo y se los aplaudimos cañón. Eh, con mención honorífica por el software para dispositivos electrónicos en marco de los premios Diseña México 2018. Ahorita, obviamente, les vamos a, practicar, eh, a preguntar sobre esto porque es... Un proyecto padrísimo que al, que al día de hoy pienso que sigue operando y que es una oportunidad increíble para la gente que se dedica a la industria creativa y sobre todo al diseño gráfico de cómo entender su profesión y cómo sacarle provecho y sobre todo pues cuánto cobrar no que luego es lo que nadie nos enseña y que es lo principal no eh, bueno eh, mencionaron honorífica en el eh, noveno bienal de diseño eh, con este mismo proyecto mención plata en los premios a diseño, actualmente cursa la maestría de Design Management en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona y es consultor para desarrollo de proyectos de imagen y comunicación. Entonces, como vieron, es un fregonazo y estamos súper felices de que esté por acá. Aldo, muchas gracias, bienvenido. Gracias, gracias, no, creo, creo que, creo que este, jamás te habían leído tanto en una presentación, se agradece. Vamos trabajando. No, pues es que a, a mí lo que me encanta de Aldo es que, eh, bueno, como todos los emprendedores que también hemos tenido por acá, siempre buscan ¿no? nuevas, nuevas formas de reinventarse y de, y de crear y de seguir haciendo y de seguir, pues no quiero decir sobreviviendo, pero de seguir existiendo como empresa y también en las marcas o proyectos que podemos ir generando con, con el paso del tiempo, ¿no? O sea, la experiencia de los estudios, del aprendizaje, de la gente con la que te rodeas, te va ayudando a seguir creando y dando, o generando nuevas ideas para lo que haces, ¿no? Y eso definitivamente apoya a que, a que los demás chavos que están emprendiendo el día de hoy, o que están iniciando, pues tengan así como una figura para decir, ay, pues si ese, ese cuate pudo, pues yo también, ¿no? O sea, como para seguirle. Sí, de hecho, fíjate que por ahí tenemos, en eh, las pláticas que, que hacemos, eh, tenemos una presentación en de que damos a las universidades. Hicimos un como modelito matemático muy sencillo donde explicamos cómo eh, a, a, a través del tiempo si no te preparas te vas quedando y lo único que pasa es que va pasando experiencia, experiencia, experiencia y te sales del mercado. No tenemos ya 45, 44 o no menos, no incluso 30 años de experiencia y tú estás parado con una sola preparación. Estás fuera del mercado, ¿no? Te tienes que mover de manera horizontal también, no solamente este, vertical, para seguir manteniéndote en un ritmo. ¿no? Si no haces eso, de ahí hay datos de hecho muy duros de, de cuánto tiempo tarda, cuando un universitario ya termina, cierra su cuaderno, cuánto tiempo tarda en volver a abrir uno. Y si sí, los datos son ahí más, más arriba incluso de 5 o 6 años, en que ya no se prepara ¿no? Se pierde ahí la, las ganas de seguirse preparando y es algo que... que eso es fundamental para seguir innovando, para seguir haciendo cosas. La preparación es constante, ¿no? Es una, una medicina ahí que se tiene que dar siempre. No, y, a, y hay un absurdo que la gente piensa que cuatro años son cinco años de carrera, te van a dar para cambiar los, los siguientes 30. O sea, pues al final es, si les, no, no, hay, no hay como lógica en la proporción. Entonces tenemos que seguir preparando, seguir aprendiendo, ¿no? Y de las diferentes maneras que hay, formales o informales. Exacto. Claro, y algo padrísimo que ahorita hablabas de esa gráfica, digo, ahorita entramos en materia de preguntas, claro, Este claro. es que, o sea, sí la preparación es fundamental, pero también llevarla a la acción, ¿no? O sea, hacer. Porque luego también este, conozco muchas personas que se dedicaron muchísimo a la parte académica y está padrísimo, profesores de doctorado y lo que, lo que sea, pero hay, hay muchas personas que a lo mejor confunden esa parte de, me enfoco a la parte académica y dejo de aplicar. ¿No? Y luego también todo ese conocimiento, uh -huh. sí lo puedes seguir compartiendo más alumnos, pero si no se apliquen algo concreto, luego se va perdiendo, te lo vas quedando y te lo llevas a la tumba. ¿no? <risa> sí, y te mantiene actualizado. Siempre. Y hay que es hacerlo, verdad. y hay que hacer cosas. Uh -huh. Exacto, sí, sí. hay que hacer cosas. ¿Cómo empezamos? Eh, que ya había una pregunta y ya, ahora sí ya me dio el nervio de... Ay, eh, Nanita, eh, qué miedo. Te cuando estás <ríe> en tu examen profesional. ¿no? Pero es más que examen profesional, o sea, aquí es como platícalo lo más eh, terrestre posible, por así okay. decirlo. Que es, o sea, para ti, ¿qué es el diseño gráfico? Para discurso creativo, ¿qué es diseñar gráficamente? Ok, eh. Mira, tenemos el concepto, hace mucho, este, de hecho esta es una pregunta así, académicamente es, es, es, un, es un tema importante, ¿no? Para, el diseño se, se transforma, evoluciona y, este, y tiene sus nuevos este, conceptos. Para discurso, lo, nosotros vemos al diseño como esta parte previa al hacer, precisamente lo que, lo que, lo que decías ahorita, ¿no, Lisa? El, el, el decir, tenemos la responsabilidad, si sabemos somos creativos, tenemos la responsabilidad de hacer. Diseñar significa, espérate, antes de meter la mano a la obra de todo, haz un paso atrás, crea, imagina, haz la estrategia y entonces es diseñar. Eso es diseñar, ¿no? Hacer el paso previo antes de hacer cualquier cosa. Le llamamos diseño. Este, de ahí hay muchos apellidos, entre ellos el gráfico, ¿no? El diseño gráfico tiene que ver con pensar y hacer antes un, en, y resolverlo en términos gráficos. ¿no? Resolverlo en términos este, donde a lo mejor un símbolo, una tipografía, este, un, un, un, algún elemento que represente en temas de color y lo que sea, lo que estás buscando. Entonces, en términos gráficos, diseño, en términos generales, desde el discurso creativo, creemos que diseño gráfico es, es pensar antes de hacer cualquier gráfica, estamos haciendo este diseño. ¿no? Mientras más cosas tengamos en la cabeza eh, de, y teorías, de eh, relaciones de color, saber el, el, el círculo cromático, teóricos, todo. Este, pues mejores soluciones vamos a ofrecer. ¿no? Por, ahí, por ahí podría decir que, que el discurso creativo es lo que, lo que trabaja. ¿no? En ok. Este. Entonces está padrísimo esta parte del proceso creativo. O sea, es, es algo que ustedes todo el tiempo están utilizando y que están aplicando. No, O sea, es pensar antes de actuar, me encantó. Sí. Es como entender qué necesita el cliente, cómo lo vamos a resolver y cómo se va a plasmar en una imagen o en un gráfico. No. O sea, y, y, de, y es entender que hay que hacer una pausa antes de ejecutar. O sea, hay que sentarnos a hacer esa pausa, a imaginar lo que vamos a hacer. Y ya que lo imaginamos, pues ahora sí, lo hacemos. Fíjate Entonces, que es bien padre porque incluso nosotros, algo de la forma en que los medimos, algo que hacemos desde el despacho es, eh, tenemos nuestros clientes y está padre, pero nos gusta hablar más del emprendimiento que hacemos, ¿no? Pues tenemos muchas marcas de diferentes cosas. Una se llama Niman, ¿no? Niman te enseña a... Con esta experiencia que hemos tenido a, a emprender, y un ejemplo que les hacemos es que muchas veces cuando queremos emprender, sea lo que sea, desde una cafetería, lo que sea, podemos decir, una cafetería, y ya vas y pones el local, ¿no? Y, y espérate, te saltaste como 10 pasos antes que pudiste haber creado para poder después ir y rentar ese local, ¿no? Y tienes 6 meses la cafetería sí. sin hacer nada. <ríe> sí, sí. Y, y te cuesta muy caro, Pasando, dices, ¿no? Sí, y todavía cerró un chorro de lana con una simple corrida financiera. Exactamente. Entonces, Pero, se trata simplemente de, de, de hacer ese, ese concepto de diseño, aplicarlo en todos lados. ¿no? ¿Vas a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? Piénsale, hagámoslo. Y entre más gente, ahorita mucho el diseño se alimenta de, aparte de, de este, digamos, profesionales disi, disciplinares, disciplinarios, que tienen que ver con la comunicación, con, con a lo mejor temas de fotografía y eso, vamos y hacemos reuniones más con temas con el sociólogo, con el antropólogo, con el economista, con el contador, y buscamos retroalimentar más este, eh, la perspectiva para poder emprender eh, de una manera más completa, ¿no? Esa es la, la idea. Y el, el diseño en general está buscando eso, ¿no? Sea diseño estratégico, diseño gráfico o este, diseño integral, eh, busca siempre alimentarse de más personas para poder este, dar mejor el paso, ¿no? Siguiente. Okay. Wow. Entonces, hablando de esto... A mí surge la siguiente pregunta que de hecho sí viene aquí en nuestro script. O sea, ya nos hablaste de diseño gráfico. ¿Hay, ¿Es lo mismo una ilustración que un diseño gráfico o un gráfico? Este, para términos conceptuales, no. Pero una ilustración se puede utilizar eh, como eh, trabajada de manera adecuada, con los elementos adecuados, puede terminar siendo algún, este, digamos, de, de alguna identidad de marca. ¿no? Eso sí podría ser pero en términos este, reales, la, la, el diseño gráfico tiene todo un concepto, tiene teorías de color, tiene manejos, y la ilustración pues tiene diferentes variantes, la ilustración sí puede ser eh, eh, hecha por, eh, de entrada uno, no necesariamente tiene que haber un cliente, lo puedes ilustrar tú, tiene diferentes técnicas, húmedas, secas, se les dice, este, y de ahí puedes variar, no es más a gusto, no aunque no necesariamente la ilustración termina siendo un producto de diseño gráfico, que se presta a un mercado y a una situación de, de incluso de indicadores de medición, este, la, la ilustración y el diseño son, son eh, muy importantes. ¿no? no necesariamente el diseñador debe saber ilustrar ni el ilustrador debe saber diseñar para poderlas crear, pero sí son, este, digamos, áreas que, que, que van de la mano, ¿no? son análogas, por así llamarlo. Wow, y qué bueno que hiciste esta aclaración porque yo hubiera jurado que cualquier diseñador gráfico sabría perfecto cómo ilustrar o cómo hacer ilustraciones. Es, es casi casi como si le pidiéramos a alguien que no es un, que no es un artista, por ejemplo, a mí que haga una, una acuarela, ¿no? O algo así, o casi casi. ¿Qué, ¿Qué pedirías, por ejemplo, para, para estar en el equipo de discurso creativo y pensando en, en la gente que estudia diseño gráfico, ¿Qué perfil o de qué forma tú sabes que, que, que será un, una persona idónea para ser parte del equipo? O sea, o de, sí. del equipo de discurso creativo o cualquier sí. agencia sí. que se dedique a esto, ¿no? Fíjate que eh, ahí sí, no soy yo el que decide al final, eso sí podría decirlo, pero a mí me encanta la parte que aporto. Este, tengo un problema, no sé si llamarlo problema, pero sí de mucho esquemático, para llamarlo o sea, a mí me gusta cuando platico con algún este, candidato, por así decirlo, eh, tiene, eh, si, si sabe ordenar sus palabras, si se da la pausa de, de platicarlo, si, me, si es capaz de clasificar elementos, es algo que a mí me atrae mucho y es algo que yo este, sí puedo decir que es este, clave, ¿no? Cuando un diseñador tiene o un creativo tiene esta capacidad de ser un poquito más ordenado de lo, de lo que habitualmente estamos. Este, este, eh, acostumbrados, yo soy fan de ese diseñador. ¿no? y si sí tenemos, tenemos servicios de con, con universidades, de repente si sí encuentro ahí alumnos, alumnas que, que este, oiga, profe, ¿qué cree? Este, me pediste esto, pero ¿qué crees? Que hizo un pequeño Excel o hice este cuadrito y me ayudó más, a ordenar la información. Ahí yo digo, palomita, ¿no? Pero, por ejemplo, parte del equipo también, por ejemplo, mi hermano Marlon, si sí es, sí es más de impulso, ¿no? Y él sí dice, no, yo sí quiero el aventado, el que se atreve, el que no esquematiza y el entonces, sí tratamos de tener esta parte de, de equilibrado. Al final, el creativo, tenemos en, en una de las marcas que manejamos que es Planeta Gráfico tenemos un pequeño eslogan que dice, creativos todos, ordenados pocos. Entonces, este, tratamos de tener ese, ese, doble, ese doble función. ¿no? De los dos lados, el creativo tiene la capacidad de dar ¿no? y de ofrecer este, su espacio y lo, lo que ellos hacen. ¿no? Muy bien. Está increíble porque aparte también depende, o sea, está padrísimo que, que tengan como un equilibrio en la forma de tomar decisiones porque también va a depender del usuario al final ni siquiera el cliente que está pidiendo algo, ¿no? A ver, ¿quién va a leer este gráfico, no? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y en función a eso es que se va a elegir al ideal, ¿no? Aunque, sí. aunque como lo platicabas, me imagino que dentro de sus reuniones creativas, intervienen muchas, muchas personas, no necesariamente todas diseñadoras gráficas, ¿cierto? No, de hecho, por ejemplo, trabajamos mucho en temas de marketing, en temas de, de, este, de programación web. Por ahí un saludo a, a Diego, que es el, el, el 10 del equipo, y, este, y se mete muy bien en, en, en programación, en este, te entiende la parte de, de tanto web, que, que al final hace... Este, información ahí como de marketing digital nos ayuda mucho con lo que es todo lo que es de google para nuestros clientes y este y, tra y trabaja la verdad es que trabaja muy bien y, y con él con nicolás que es también parte del equipo de administración este podemos desarrollar el, el, el tema no ese es por un lado y también tenemos del otro lado el, el tema creativo con el snack que también es este del equipo y, este, y, y que cree que somos un, un somos una familia el, el, el, somos dos hermanos mi hermana claudia este, que ella es la administradora también de ventas, más bien. Entonces, de repente, las opiniones son, son buenas no te miento, o sea, imagínate, familia, y aparte, este, carreras diferentes, pues sí se pone, bueno, el, el catorreo. Interesante <risas> con tanto, tan diversos puntos de vista, ¿no? Sí. Y hablando de esa diversidad, ahora con este tema pandémico, uh -huh. ¿cómo es que cambió la forma de comunicar visualmente en la pandemia? Si es que cambió, ¿no? ¿Qué, qué detectaste tú? Fíjate que, este, qué bonita pregunta, gracias, cambió la forma, visualmente, creo que hay elementos que ya se están incorporando, que, la, a partir de los cambios que al final, eh, gubernamentalmente también te, te exigen cosas como, o temas como el QR, eh, se volvieron muy, muy, muy tangibles, ¿no? Y de repente las personas, si yo hubiera llegado hace, antes de la pandemia a decirles, oye, pues, te vendo un menú QR, pues era así de, no, ¿qué te pasa? Así bonito, ¿no? Ni lo usamos, ¿no? ¿Para qué es eso? para qué es o el qué es, qué es el código de barras normal, ¿no? Entonces elementos como el QR se convirtieron en, en una herramienta muy funcional y que nos abrieron más cosas, ¿no? Que nos abrieron también, eh, por ejemplo, tenemos un, un cliente por ahí, una clínica de cirugía de corta estancia y, este, y eh, cambió muchas cosas ahora a digital, ¿no? A leer QRs para que no se acerquen, para que mantengan la distancia. Y este, entonces, siempre se abren ese tipo de elementos. ¿no? Nosotros, desde la plataforma Planeta Gráfico, eh, también estuvo padre porque abrimos una licencia para escuelas. Las escuelas, no sé, no sé cómo le fue llamado. uno eh, eh, una de las, digamos, retos que se enfrentó los profesores es que si estabas enseñando eh, un software y ya va a ser en línea, el, muchas veces el alumno no tenía el software o la última versión, entonces, ¿cómo le enseñamos algo que en el laboratorio de la escuela había? ¿no? Entonces, este, la plataforma de Planeta Gráfico tiene la virtud de que es en, es en línea y cualquiera que tenga la licencia puede acceder. Entonces, de repente, empezaron a valorar más esos elementos, este, la accesibilidad el, y, y herramientas como, como ocurre. No se me ocurre por ahí alguna otra, pero, este, por ejemplo, a nivel, algo que ya noté también, hay muchos bancos de imágenes en la actualidad, Adobe tiene un banco de imágenes, FreePig, este, diferentes. Eh, eh, todo, el, todo el trabajo de nuevas imágenes con cubrebocas también se fue, se fue un, una carga de imagen importante. Además, ¿no? la tendencia ya era fotografías de reuniones familiares con cubrebocas. Y, y ahora el médico y, y el cubrebocas se convierte en otro aspecto. ¿no? Y lo que sacamos en publicaciones de redes de los diferentes clientes o a sea, buscar fotografías con personas que están usando cubrebocas, entonces de repente la emergencia se vuelve desde diferentes este, lugares este, se vuelve inmediata, ¿no? Y, y no es más que en la práctica, como comentabas al inicio, que te das cuenta, ¿no? Que hay que estar, este, eh, atentos y a todas las oportunidades hoy en día prácticamente eh, desde el discurso creemos que que tenemos que todo en el mundo está dispuesto a ser rediseñado, ¿no? Hemos trabajado como si como si los recursos fueran este, interminables y la verdad es que no, la verdad es que hay que cambiar todo, entonces una pandemia cambia muchas cosas, no o sea, se, se me ocurren así eh, de inicio. Y es que, ¿no? es que fíjate que el pensamiento de diseño el design thinking que, que es mm. una, que, que es, que viene de, de IDEO pues ha impactado en muchas áreas de negocios, o sea, revalorizando el trabajo del diseñador industrial, del diseñador gráfico del de diferentes profesiones de diseño lo que a veces es, y yo siempre platico con cuando he dado clases para diseñadores gráficos, es darte cuenta del potencial que tú tienes. Porque, porque sí, a lo mejor, no, no creo que sí si lo vamos a retomar, pero muchos diseñadores, yo para hacer algo tengo que contratar a un diseñador. Ajá. Un diseñador puede generar sus propios productos y venderlos. Hay, hay una... Y a veces ellos como que no, no se dan cuenta de esa... De ese potencial. Y ahora en la pandemia, pues a muchos los he obligado a vender directamente. Y pues han despertado el potencial de muchos. Y también en otras áreas de la empresa, en esta, en esta, em, em, imaginar con una intención para algo. Exacto. Fíjate que me, me hiciste recordar. ¿Nos, ¿Puedes estar así interrumpiendo? Sí, sí. Ay, claro. <risa> sí, <risa> es como estamos echando un cafecito, una cervecita, lo <risa> que hay <que> <risa> Fíjense que eh, hay, hay un... Un tema, eh, eh, se llama, es el centro de, esto, centro de diseño Danet, hizo un, una que le llama escalera de diseño. Y esta escalera de diseño implica eh, o medía el uso que le dan las empresas al diseño. Entonces pues el primer nivel es, las empresas no usan diseño para nada. El segundo nivel de la escalera tiene que ver con el diseño a nivel eh, estético. Entonces el diseñador se convierte en la última parte del proceso, donde nada más es... Eh, ponme la etiqueta o haz el logo o, o nada más, este, haz funcional y estético esto, ¿no? Hay un tercer nivel que es el diseñador se mete en el proceso. Entonces, pues en toda la creación de producto o servicio, dentro del proceso hay un área de diseño opinando, moviendo, pensando en el usuario, bla, bla, bla. Y el último nivel es a nivel estrategia, ¿no? Cuando el diseño, como comenta Mauricio, cuando el diseño se vuelve estratégico y cuando el diseño se vuelve eh, eh, la cabeza de todo esto, ¿no? Y, y muchos de los ejemplos que platicaban son empresas como Airbnb, como este Spotify. Eh, el mismo Twitter tiene mentes creativas dentro. ¿no? El, el, los diseñadores gráficos crearon Spotify y Airbnb. ¿no? Entonces eh, te das cuenta, como bien comentamos. De hecho, en, la, en, una ex, en una semana del emprendedor nos fuimos a entrevistar a varios emprendedores ahí en, el, en Banamex y, este, y la mayoría eran diseñadores que estaban emprendiendo un modelo de negocio de cafetería, de no sé qué, de diferentes cosas. Este, que tienen esa facilidad, ¿no? de pensar. Pero sí, sí hay niveles, incluso te vas preparando para poder este, potenciar, ¿no?, más tu, tu, tus capacidades. ¡Guau! ¿no? Wow, esto, es perfecto, se ligó, así que tú no tengas pena de interrumpir nunca. <risa> ah, okay. Se liga con la siguiente pregunta, porque tiene que ver con de, de qué forma integramos justamente esta parte de diseño a todos los procesos dentro de una organización, ¿no?, dentro de una empresa. Y tal cual, un poco, a lo mejor es más detallado lo que esperamos con esta pregunta, <risa> sí. ¿qué aplicaciones se puede, o sea, una empresa puede esperar del diseño gráfico? Porque a lo mejor también, justo lo que decías del, de la primera, de la base de la gráfica, de las que no usan diseño, pues no lo usan porque no tienen ni idea de que lo pueden usar para varias cosas y por el simple hecho de tener un logo, pues ya lo están aplicando, ¿no? Ya sí. tienen una aplicación de diseño gráfico sí. y ellas piensan que no, ¿no? qué, qué más ¿En, dónde, ¿En qué otros lugares podemos eh, ubicar la aplicación del diseño gráfico en, un, en una empresa? Fíjate que eh, en temas específicos como el gráfico, sí hay muchas herramientas. Hoy en día, de hecho, hay muchas plataformas que, que te dicen haz tu logo aquí, ¿no? De, ¿A qué te dedicas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles colores te gustan? Eh, claro, ya te lo, te lo facilitan tanto nada más de darle clic, clic, clic. Exacto. Y, te van y, y al final te dicen, eh, incluso, ¿no? Pues a mí siempre me gustó el sol y mi hija en los 15 años se vestió de rosa, quiero un sol rosa, ¿no? Y, y sale y <risa> está padre, ¿no? Y cumple. Aquí yo veo dos cosas importantes. Una, eh, que, que al final por, por mi generación, a lo mejor lo, lo observo, ¿no? Este... Antes no veían la necesidad del diseño, ¿no? Antes no decían, no. Y ahorita dicen, no importa, aunque me salga gratis, quiero el sol rosa donde mi hija salió, este, eh, en los 15 años. Entonces, de entrada, la primera es, ya ven al diseño como parte, el gráfico, como parte de su emprendimiento. Ya dicen, ok, sí necesito diseño y lo voy a sacar de aquí gratis. Entonces ya es ventaja, eso para mí ya, algo que antes no existía, para mí ya es ventaja, ¿no? Que dicen, ok, lo voy a sacar... Y la dos es que, este, pues estas plataformas al igual te cobran, te cobran muy barato. Y vas eligiendo el diseño y te da una solución. Es una solución gráfica basada en tus gustos. ¿no? Eh, lo que aquí invitamos al emprendedor a separar es, uno, tú no eres la empresa. La empresa es un ente vivo que, este, que tú lo estás dirigiendo y tú lo estás controlando. Pero no significa que tú eres la empresa. Y dos, la empresa tiene sus propios valores, su propia forma de comunicar y su público y usuario, ¿no? Que en este caso son. Entonces, la empresa debe de saber este, y comunicar el mensaje adecuado. Eso es lo que no pasa en estas plataformas. Eh, quien hace y usa estas plataformas eh, sí resuelve una necesidad de graficar su, su, lo que podría ser su emprendimiento, pero nunca va a tener la seguridad de que eso que él está eligiendo realmente comunica el valor de su empresa. ¿no? Desde el discurso, nosotros pensamos que los diseños y las gráficas y la identidad tienen que comunicar eh, eh, el valor, es como es diseño, le decimos como diseñando para el valor, diseñar el valor del producto que estás haciendo a un tercero que es el cliente. Entonces en lugar de diseñar para el cliente, tomamos al cliente de este lado y juntos diseñamos para tu usuario. no Es como, como la idea y la perspectiva. Y a partir de ahí, pues sí, sí pues ahorita hay muchas plataformas, este, Canva, FreePick y todo. Todo eso es desde el diseño gráfico, pero a nivel estratégico y a nivel... Este, en, en, de procesos, pues existen como se llama el, el tema del design thinking, existen diferentes formas de, de modelaje, el design sprint, que también es un, un una, digamos, método que, que, que creó Google para, para diseñar emprendimientos rápidos, hacer prototipos, este, y hay muchas herramientas por ahí visual thinking que, este, te ayudan a tener soluciones eh, de tu emprendimiento más, este, más finas y más rápidas ¿no? eso ser. fíjate que a mí lo que más me ha gustado de esta respuesta es diseñar para el valor o sea y, y eso es algo que muchas veces no vemos porque al final la empresa tiene muchos touch points con los clientes uh -huh. y cada touch point debe de ser pensado con una intencionalidad y ahí es donde entra o sea ahí es donde entra el uso de diferentes herramientas gráficas para ayudar a los clientes. O sea, como cómo algo complicado te lo voy a hacer sencillo con un, con un instructivo, pero no un instructivo de 80 páginas, sino me acuerdo mucho cuando, cuando el último consola que tuvo fue el Super Nintendo. Entonces me acuerdo mucho que vinieron unos esquemas muy claros de cómo conectabas diferentes formas para que el Super Nintendo fuera la televisión. Entonces ese es un touch one y muchas veces los negocios pues dejan de lado esa parte, o sea, y aparte es como pensar siempre, o saber ¿cómo yo voy a darle valor a mi cliente? O sea, ¿qué valor va a tener esto? ¿Qué valor va a tener a la hora de diferenciarme en una Naquela en un oxo, el diseño, la etiqueta de mi bebida? O sea, porque de repente ves productos homogéneos que usan el mismo frasco, usan el mismo plástico y ni siquiera usan la etiqueta de Canva, pues. O sea, usan la etiqueta generada con paint o con o con PowerPoint, porque sí, como tú dices, el que ya usa Canva, el que, el que utiliza alguna herramienta de esas automatizadas, pues ya está en otro nivel de, de consumo, pero hay muchos que todavía siguen haciendo las cosas con Paint o con el famosísimo Word Art, pues, o sea, que de repente ves cosas que la gente te entrega. No puedo creer Art. que todavía exista Paint, o sea, es, es como el hace tres siglos, ¿no? No, pero no, de Paint hecho es de hecho que, sí, no sé, hace dos, tres años. Sí. Fue Pain el que falleció y desde que hubo mucha... Ahí en, en, el, en el medio gráfico que ponían ahí Rip Paint, ¿no? Algo así. Hay una... Que... Perdón, interrumpí. ¿Dónde? En Instagram hay una señora española que hace pinturas en Paint. ¿En Excel? ¿No has visto los de que hacen en Excel? No, no, pero hacen Paint y la señora es oh. bien famosa y tiene un chorro de seguidores. ¿Qué onda con esa mente tan creativa? O sea, para... Bueno, en Paint, ok, pero en Excel... What? Luego Excel. pásanos la liga para que. Sí, no. O sea, al final Excel son eh, barras, columnas, y hacen, digamos, píxeles. Entonces, estos cuates colorean como si fueran píxeles y hacen ilustraciones, así que, ¡ay, oh, qué avanzado! Sí, sí, sí. Se sí, traen mucho tiempo, tienen de entrada, para andar píxel por píxel. Pues sí, no tienen mucho que hacernos. <risa> no. Vale, ok, vamos a la siguiente pregunta. Uh -huh. ¿Qué es, desde la perspectiva de diseño gráfico, qué es el branding? Ok, es este es al final es, branding, es un anglicismo, un, un, ¿no? Al fin, es, tiene que ver con marca. Entonces, el branding no es más que eh, vestir, ¿no? Poner adecuadamente tu, tu, tu imagen, tu identidad gráfica. En todas las partes, como comentaba Marta Mauro, en, en todas las partes y elementos donde eh, tu empresa tiene este contacto con, con algún usuario, con algún cliente y, esté, y que esté eh, rotulado, por llamarlo de alguna forma, que esté bien este, eh, diseñado. Muchas veces eh, seguro, seguro lo ven quién tiene un, un diseñador y quién no a nivel gráfico. pues prácticamente eso, ¿no? El branding es generar eh, marca generar, ya tienes tu identidad, tienes tu logotipo, tienes tus colores, tienes, incluso hay quien diseña en la identidad gráfica o corporativa, este, el comportamiento de las personas, ¿no? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que actuar? Ya esos a niveles más, más amplios, además de, de la señalética, de uniformes, todo, este, y es llevar a cabo toda esa aplicación de elementos en una empresa, ¿no? Le llamamos branding cuando vestimos a, a todos con, con la marca, ¿no? Este, incluso hasta hay, este, ¿cómo le dicen? Como... Que no son parte de la marca y que están hablando de ti, pues ya es ganancia, ya, ya, ya, ya, ya, no es esta parte. Pero tiene que ver con, con ese tema, el branding. Entonces, aquí hay una buena aquí es bueno que, que la clase esta parte de los puntos, porque muchos diseñadores le dicen brand y hacer el logo. Ay, o sea, no, sé. no, okay, Aquí, entonces, a ver... El diseñar un logotipo, diseñar la papelería estamos hablando de diseñar la identidad gráfica, la identidad gráfica exactamente, que no necesariamente es branding, es parte, sí, pero el branding ya te abarca eh, pues todo lo que tiene que ver con incluso comentaba, uniformes página web este, el, el, si vas a algún evento, ahorita bueno no había, pero ya que empieza a haber eventos pues toda la publicidad que das, todo esto tiene que ver con vestir a la marca completa, no, no, no nada más es con la solución de de tu identidad. Cuando nosotros trabajamos, tenemos una marca que se llama 12x18, trabajamos mucho con emprendedores, nos gusta trabajar mucho con emprendedores, ¿no? De en algún momento, y este me gusta comentarlo mucho, cuando, cuando eh, decidimos a quién nos íbamos a dirigir antes de actuar, pensar, no nada más poner un despacho así, este, pues veíamos que muchos de nuestros compañeros era estoy trabajando para Coca-Cola, estoy trabajando para grandes marcas y todos y todos, y todos y, entonces, eh, no, no era algo que nos atrajera porque era competir mucho, apretar mucho el precio, mucha exigencia. Y, tam, y vimos una necesidad de acá: el 95% de las empresas en México son pymes. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos con las pymes, vamos con. Y sobre todo, ya más, ¿no? Todavía más chicos, ¿no? Ni siquiera pymes. Vamos con los emprendedores, con los que tienen poco presupuesto y muchas ganas. Y este, nos dedicamos a hacer identidad gráfica, ¿no? No tanto hacemos todo el blandeo, lo podemos hacer con mucha identidad gráfica en esa marca, ¿no? De 12x18, que es. Logotipo, papelería y después les hacemos apartado web, ¿no? Que es como el paquete. Y créanme, hemos tenido de experiencias bien padres de, de que empezamos con alguien que, que apenas quería y tenía un presupuesto corto y ahorita ya tiene hasta dos sucursales y somos incondicionales, ¿no? De ellos, este, trabajando todo en conjunto. Eso sí es, son bonitas experiencias que nos han pasado. Ok, qué padre. 12 por 18 entonces. 12x18 es otra marca, sí. Es otra marca, que sí. okay. apúntenlo sí. a los que estén viendo. Sí. <ríe> el discurso es como el central, creamos 12 por 18 que es la marca para emprendedores, eh, todo lo que tiene que ver con, con, soy emprendedor, quiero apenas mi logo y mi página, ahí estamos. Eh, tenemos Planeta Gráfico que es toda una plataforma que ayuda a los emprendedores y a los diseñadores, eh, sobre todo a saber cobrar, eh, administrar sus trabajos tener un control de horas, todo esto. Este, y tenemos eh, Niman que les comentaba que es como un tablero que les ayuda a, a emprender paso a paso. Que okay, ahí quiero ir a Colmena a dar, a dar unos talleres. Este es Niman una cajita ahí. ¡Sí! <risa> enseña ahí a cómo emprender a base de, de, este, de como un rompecabezas que vamos armando. Está padre, es muy, muy lúdico. O sea, es, es como, como, el, como, como el canvas de Osterwalder, pero... En rompecabezas. En rompecabezas, por aquí. Deja ver si se puede abrir, para, pues, igual hacemos el comercial completo. Este es... Sí, de una vez, de una vez. ¡Ah! Y es maravilloso. <risa> ah, mira, aquí está. Tiene muchas piezas y tiene como los elementos divididos en diferentes fases. Y en medio es este, la explicación. Y lo padre de aquí es que este es el tablero. Entonces aquí mismo ponen las fichas y van armando su propio tablero de emprendimiento. Pues nos gusta hacer, nos gusta emprender, sobre todo en discurso creativo nos gusta emprender, nos gusta crear cosas nuevas y vivimos de nuestros emprendimientos. Son muy, tienen que ser muchos, si no nos alcanza. Pero hay que moverse, hay sí. que moverse, porque sí, sí, sí. si no se mueve, no se mueve ahora. Exacto. Lo nos lleva a la y, siguiente... Ah, perdón, exacto. Luisa. Sí, justo. Que nos, eso nos lleva a la siguiente pregunta, hablando de que a usted les gusta emprender y las marcas que tienen. Entonces son expertísimos en ayudar a la gente a saber cómo identificar a una buena agencia de, de diseño. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué checklist les armarías? Como, a ver, es, tiene que cubrir por lo menos cinco de estos o tres de estos. <risa> ok. Está padre, muy buena. Fíjate que es... es... Me remonta a las clases, porque cuando platico con mis chicos, bueno, con los alumnos, pues, este, hay, en, seguro lo ven, hay una variedad en un salón, tenemos 20 personas, promedio medio, y este, y de todo, ¿no? Y, y de, de, de repente, hasta tú te andas identificando, yo me parezco a ese cuando estaba por ahí, ¿no? Pero, en lo que yo les digo a, a todos y que, a, a, que trato de impulsar mucho, se cree o se tiene la idea de que el diseño es un intangible que no es capaz de medirse un resultado. Pues yo los invito mucho siempre a que tengan una técnica y también les explico por dónde podría ser. Unas técnicas de indicadores. ¿no? Si, si mi imagen funcionó, si no funcionó. ¿Qué esperabas de la imagen en la cual me puedas medir? ¿no? Muchas agencias de diseño o las agencias de diseño pues nada más, ven, te hago, sí, esto es lo, lo, lo que salió y esto es lo que creemos y te va a ayudar, pero se pierde esta relación de si funciona o no funciona. Este qué tipo de, de, de, de indicadores en términos a lo mejor económicos, a lo mejor en términos este, de impacto, a lo mejor en temas de, este, de cómo se adapta, de adaptabilidad en diferentes formatos. Entonces, si un, tu despacho de diseño con el que estás trabajando te ofrece indicadores de medición, ya es una ventaja y está por encimita. De, de la mayoría de los despachos que a lo mejor ni siquiera lo tienen, ¿no? Ese es un, un buen tip. Eh, otro podría ser los procesos. Pregunten siempre por el proceso creativo, ¿no? Hay un brief, hay un... Nosotros tenemos un producto que se llama rack que es, es como el de Sterwalder precisamente, pero que tiene que ver con eh, cómo obtener la, la propuesta de valor y trabajar y diseñar para la propuesta de valor. Esa está en la página de Planeta Gráfico. Este, cómo es tu proceso de diseño, es bien importante que lo pregunten y que ellos tengan claro en qué momento participo, en qué momento no, y así, ¿no? Son, son, este, podría pensar ahorita en esos dos, que tengan indicadores de medición y que tengan un proceso claro de creación, este, y a lo mejor por ahí eh, algo que, como, como le comentaba al inicio, que han creado ellos en sí solos, ¿no? No a lo mejor sus clientes o sus mayores, porque muchos incluso ponemos Coca-Cola, nunca vamos a investigar, ¿no? Pero si me dices, he creado esto, nosotros somos dueños, hemos impulsado esto, eh, podría ser más creíble su trabajo. A lo mejor esos tres podrían ser este, importantes, ¿no? No sé. Fíjate sí, sí, lo que ahorita dijiste, algo muy importante, y lo que me llama mucho la atención siempre con los creativos aplicados a empresa. Eh, ¿Cómo qué recomendarías tú para que ellos aprendieran a diseñar o a identificar su proceso creativo? Porque muchos me responden es que eh, y eso es como para un día vamos a hacer un juvenil o uno de quéjate de la universidad porque siempre todo, todo todas sus deficiencias como profesional siempre se las achacas en la universidad entonces que dicen no me enseñaron a vender y no me enseñaron a diseñar un proceso de trabajo entonces ¿Qué recomiendas para ese diseñador gráfico o creativo que tenga que empezar un proceso? ¿Por dónde empieza? Está muy padre. Te voy a platicar un poquito de cómo fue, este, a lo mejor, mi experiencia. ¿no? Porque algo que le digo a los chicos fue, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Un maestro les va a enseñar, pero el aprendizaje es de ustedes. Si ustedes no están en la disposición de aprender aunque les pongan el mejor maestro en ese frente, no. Entonces, el aprendizaje está a su lado, ¿no mío? Yo les voy a enseñar todo lo que hay, pero el aprendizaje está de su lado. Entonces, eh, una de las cosas que me pasó a mí fue que igual salí con la queja de frente, ¿no? No, pues no me enseñaron esto. ¿no? Pero fui conociendo los procesos cuando me, me junté o me, me acerqué a personas fuera de mi, de mi área, ¿no? En este caso eran personas, este que se dedicaban mucho a los sistemas y fui conociendo eso. Entonces, podría ser por ahí un primer eh, elemento. Eh, conozcan qué es un proceso, conozcan... Es, nosotros tenemos un curso en Planeta Gráfico que les explica cómo, cómo, qué son los procesos de inicio, qué es un, simplemente un, una ruta crítica, qué es un mapa de procesos, esas cosas que, que eso sí no lo enseñan, o al menos a mí no me lo enseñaron, este, pero lo fui aprendiendo. Entonces, a lo mejor par, que partan de esta de estos mapas de ruta crítica o procesos, este, que lo vayan entendiendo y que identifiquen qué momento es creativo, qué momento es operativo y qué momento es más técnico, ¿sale? Entonces, un creativo tiene esta capacidad de, de sentarse, pensar y decir voy a crear algo y estar soñando y se puede tardar muchas horas, es un proceso creativo, pero también tiene esta capacidad de sentarse y ya que tiene el concepto resuelto, Híjole, pues tal la echarle rápido, es un sacar todos los diseños. Esas son horas de otro tipo, ¿no? Ya no está creando, ya nada más está reproduciendo. Y a lo mejor al final es copiar, imprimir, engargolar, no sé. Esas ya son horas técnicas. Entonces, probablemente si un creativo, si nos están escuchando y tienen esta capacidad de, de conocer qué es un proceso, ¿Cómo voy del punto A al punto C? ¿Por qué partes voy a cruzar, diseñarlo? Identificar qué partes son creativas, qué parte necesito más tiempo, qué parte necesito menos tiempo. Este, les puede ir ayudando a tener su propio proceso. Evidentemente muchos se quedan en el, en el, en el no, pues mi proceso creativo. De hecho hay un meme creo de Kanye Rips que, que se ponía así y después andaba a tomar diciendo anda mi proceso creativo. ¿no? Entonces este, evidentemente hay una parte de mucha, de mucha imaginación. La creatividad viene de todo lo que te alimentas en, en, visualmente, lectura y todo. Entonces este, eh, esa parte es sí única, pero es un momento. Después es alineado a un proceso de, de tiempos, horas, soluciones entregables, ¿no? Entonces este, sí es que los sepan separar y que se acerquen a estos, este, cursos. hay muchos cursos incluso de project manager que les pueden ayudar, ¿no? Entender cómo es el, la ruta, ¿no? Que se debe de hacer para hacer un entregable. Al final hacemos entregables, ¿no? Llevamos de lo intangible a un tangible siempre. Oye, y hablando de esto, eh, platícanos un poco más de Planeta Gráfico. ¿Cómo es que surge? ¿Por, ¿Por qué existe la necesidad? ¿Y por qué tiene tantas cosas bellas para los emprendedores? Además de 12 por 18, ¿no? ¿Qué crees? Gracias, Luisa. Planeta Gráfico es un, un emprendimiento que, que surge. Éramos, esto, por ahí hay un video que dice, éramos tres personas y un perro en un despacho siempre peleándonos. ¿Dónde está la hoja de...? De este, del precio y el cliente y el dato, ¿no? Era, Snap, nada Marlon y yo, ¿no? Estábamos trabajando y el chicharrón, que es la mascota, que también sé que en Colmena, Pet Friendly, ¿no? está padrísimo. Entonces, este, eh, eh, eh, trabajando en este tema, yo como esquemático, empezaba a decir, debe de haber un orden, ¿no? Debe de haber aquí las que habían entrando, aquí las que están en operación y aquí. Pues toda la ruta empezó así, me, me metí a estudiar una maestría hace un par de años, y, este, y encontré un dato por ahí que decía que, que de las 10 profesiones más informales que existen en México, 6 son creativas. Y, y, y, y diseño era como de las más altas. ¿no? Y sí dije, wow, entonces eh, creo, que, creo que tenemos el título ahí eh, eh, bien puesto porque no hacemos mucho. Entonces empezamos a hacer cómo podemos contribuir a la formalidad. Y a partir de ahí empezamos con pláticas, con mucha gente que se ha integrado, que nos ha apoyado, este, que han estado dentro fuera, que han aportado trabajo, tiempo, dinero y lo que tengan. Este, empezamos a crear una plataforma que no es más que un, una plataforma muy, lean, muy, muy este, que, que limpia, por así llamarlo, que te da, permite dar de alta a tu cliente, te permite dar de alta a tu proveedor, cotizar, llevar el pedido, el control del pedido y facturar, ¿no? De una forma... Este, muy limpia. Hay muchas plataformas que existen parecidas, pero aquí el tema es que tenemos unos proveedores ya dados de alta, especialistas en diseño. Entonces, ¿eso qué ayuda? Cuando un chico de diseño, la pregunta que siempre dice es ¿Cuánto cobra? Eh, cuando si se mete a la plataforma, puede ver diferentes precios de diferentes proveedores y él ya puede decir, ah, este cuesta tanto porque tiene todo esto. O este cuesta más, este cuesta menos. Y se da una idea de cuánto ir cobrando, en qué mercado, en qué estado, incluso estado de ciudad. ¿no? Entonces este, la plataforma no queremos eh, simplemente poner una plataforma y dejarla. Nos alineamos y nos este, aliamos con Encuadre. Encuadre es la Asociación Mexicana de, de, de este, Escuelas de Diseño Gráfico en México. Y tratamos de que vaya de la mano con la academia, ¿no? Entonces Encuadre está interesado también en formalizar esto. Y estamos trabajando mucho en ese sentido, este, a partir, eh, con ese tema. Y a partir de ahí creamos una calculadora que con seis preguntas te dice cuánto el, cuánto el mercado te está pagando por tu perfil y tu preparación. Este, te da una idea, no, no te dice cuánto cobrar, te dice cuánto están pagando, nada más. A partir de ahí tú puedes generar costo, ¿no? También es decir, entonces, este, y nos gusta generar herramientas de gestión. ¿no? Así, decimos que así como hay herramientas de píxeles y vectores, también debería haber herramientas de gestión para profesionales creativos. ¿no? Por ahí es planeta gráfico. Qué increíble. Ahí sí, ya los dos han... Bueno. <risa> Este, qué, qué padre, o sea, tener ese espíritu de, de emprendimiento y también esas ganas de, de seguir apoyando la formalidad de tu profesión, ¿no? O sea, porque también es, además del dominio en el tema, es, es también como con una pasión con la que la, lo cuentas y lo, y lo expones en este sentido para, pues, hacer del diseño gráfico, ¿no? Como algo profesional y que ya no se ha visto como lo menos profesional o lo menos organizado, orientado a etcétera, ¿no? no Entonces. A, a profesionalizarla, a, a hacerla más profesional, o sea, y hacerla más formal y, y que la gente pueda vivir de lo que hace, porque al final de repente son pocos los freelanceros que pueden vivir de lo que uh -huh. hacen y no por la falta de talento, sino por la falta de, de esos, de esos conocimientos críticos de negocio de sí. procesos, y, y que hacen la diferencia, pues, o sea, hacen, yo les digo, dejen de cobrar barato primero, o sea, le cuesta el mismo trabajo vender algo de precio alto que de precio bajo, entonces, está carijo, claro. o sea, <risa> te, te ofrecen unas igualas que tú dices, no, no, o sea, está carijo, o sea, Tienes que considerar, varias cosas para, para que todos, todos se adapten, y, y va funcionando muy bien ahorita Planeta Gráfico en su licencia escolar, pues ya está, por ejemplo, hay una escuela en Oxlán de Latinoamérica, de, de Michoacán. Este, hoy tuvimos pláticas con CETIS Tijuana, hemos trabajado con Ibero Tijuana, Estamos, este, queremos cerrar la, la DIMBA, todavía estamos el viernes, tenemos reunión, WAP. entonces ya la están usando diferentes universidades y, este, y los chicos pues ya tienen esa experiencia completa. ¿no? Decimos, tenemos una campaña ahí que dice, no queremos más clases de gestión, porque la clase de gestión la dejan al final a un maestro y le dan toda la responsabilidad a él de, de enseñarles a cobrar, ¿no? Y la verdad es que creemos que todos los maestros, en todo el proceso de, de, por ejemplo, te voy a enseñar a hacer cartel, que termine el cartel con una cotización, y que terminen el cartel con una factura, no termine, que tengan esos, esos elementos completos que les permitan a los chicos normalizar la profesión del cobro y de, de la factura y de todo. Y más ahorita que el SAT ya alineó, este conceptos, este, tienen folios para todo, eh, qué mejor que desde ahorita enseñarles todo eso, ¿no? Entonces por ahí va la la la, la licencia de Planeta Escolar que tiene esa división, ¿no? en esta parte. Exacto. Y qué y que padre que hables siempre de esa integración, ¿no? O sea, de, de armar como esos equipos multidisciplinarios. No nada más porque estemos en una industria creativa significa que solo debe haber puros creativos, ¿no? O sea, mientras más diverso es el grupo, más sí. enriquece y más creativo se vuelve, ¿no? O a la hora de aterrizar, pues ya es algo totalmente enriquecido, ¿no? Um, ¿Ustedes o ustedes buscan inspiración? Hace rato hablamos de la inspiración y el proceso creativo de Canon Reeves. <ríe> este, ¿Buscan inspiración en otros diseñadores o en otras agencias por ahí? Es, este, hay, ¿Qué crees que sí es como personal, no? Cada quien sigue. Este, yo, por ejemplo, sí trato de, de tener... De hecho, creo que he estado trabajando precisamente en la escuela esta que estoy tomando ahorita clase, este, de una revista que, que, que tenga como todas estas partes de... Mm, las escuelas en México son más de... Creo que más de 500 escuelas en México que dan eh, algún tipo de profesión creativa, ¿no? Nuestro diseño, eh, le llaman de diferente... Hasta encontré una ingeniería en diseño la otra vez, en, no me acuerdo en qué, qué, qué estado, y dije, wow, ingeniería en diseño. Y encontré una ingeniería en licenciatura, también fue como contradictoria, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, este, estos son datos que da la ANIUE, que es de, de escuelas superiores. Y, este, y está, están padres, están muy completos. Y eh, cada una de estas escuelas genera muchos eventos y genera muchas actividades. Eh, me doy cuenta que hay, eh, digámosle, mucho desperdicio en, eh, en estas actividades que no se ven. Entonces, cuando me comentas que si hay diseñadores donde los alimentamos y todo, cada quien elige, yo trato de seguir mucho, este... A mí me gusta, por ejemplo, Aideo, este, sigo con, con ellos. Tengo el, el centro de diseño danés, diferentes este, elementos. Diseñadores casi no sigo, pero sigo muchas asociaciones y sobre todo escuelas. Es, en las escuelas es algo que... Y la tendencia que trae en Ibero ahorita cambió planes de estudio. Este, la mayoría siempre está innovando. También la Edimba, eh, precisamente la Edimba de Bellas Artes, cambió su plan de estudios hace un par de años y metió gestión desde el principio, ¿no? Y entonces estar siguiendo esos cambios, a mí es lo que me apasiona y veo. Evidentemente soy un diseñador más estructural en ese sentido, pero, eh, por ejemplo, yo no me aviento a hacer una portada de revista eh, muy violenta, a lo mejor no me sale, este, pero ya aquí en este caso Marlon sigue seguro a otros. Sé que, por ejemplo, ahí, un, eh, me acuerdo mucho de Zna, porque ella sigue mucho y su fan es, este, es fan de, de Stefan Sackmeister, que es el diseñador de, lo, de los más grandes, este, y pues ya, ya está, están limitados, pero yo creo que sí, nos vamos limitando. Pero de que es un hecho, es un hecho. Todos debemos, este, todos tenemos a quién a quien ver ¿no? y a quién seguir. ¿no? Yo soy muy fan de de, este, de estos, este, de los centros, más que de las personas, de los centros donde están creándose este, cosas. Hay, esas sí las sigo y estoy en constante este, visión ¿no? de ellos, siguiéndolos. Súper, qué, qué, qué cool respuesta y qué, qué padre, o sea, a, a, acorde a lo que te apasiona, de dónde vas sacando como esa influencia o de dónde vas buscando esa parte de talentos, ¿no? Y como cuando hablabas de la universidad, también pensé como que, o sea, entiendo esta parte que veías del de, de tema académico y, y tal, pero también me imagino que cuando estás en clase con alumnos, hay un montón de talento, ¿no? Que, que, que está así como puritito, antes de que le empiecen a meter ahí como ideas eh, limitantes, ¿no? Y que lo empiecen a limitar en su creatividad. Como que dices, híjole, este nada más lo pulimos tantito, o la pulimos tantito y guau. Wow. Sí, ¿qué crees que hay? Sí, luego nos gusta dar trabajando con servicio social? Eso sí traemos, eh, les damos proyectos. No, es como, cada escuela te pide un proyecto, este, se los damos y hacemos desarrollarlo. Ahorita la verdad fue difícil por no estar viniendo y pues salieron ahí cosas raras, pero sí de repente te encuentras siempre, siempre talentos muy, muy este que se hacen muy atractivo, ¿no? Y decir ay ojalá que te vaya bien y no, no, no te equivoques. <risa> pero sí, Es padre. Sí. Pero la confianza sí también un poco llega, pues también, como que en, va, en valentona. Pues a cualquier persona de wow confían en mí. Digo, al final todo es aprendizaje, no la cajete ¿no? Sí, sí, sí. Todos aprendemos, no nada más el que la cajetena. este Oye, por aquí en Facebook, eh, digo te echan muchas porras. Irving dice, buen tema, Joaquín, claro. excelente. Joaquín, de este, Rodríguez Ruiz también dice, 12 por 18, que tomó nota. Ah, y sí, sí. Juan Moreno pregunta que, bueno, dice, se nota el dominio del tema. Eh, ¿Cómo contactar a Aldo? Entonces, eh. Digo, venos platicando, por aquí tengo una sí. un slide con tus datos, pero... Ah, lo pones. Pues mira, el, el, la, la empresa central se llama Discurso Creativo, la página es discursocreativo.com.mx, este, ahí están todas las empresas, y pues mi correo es, este, eh, pueden buscar ahí a aldo o hola, arroba discurso creativo .com .mx, este y con gusto ahí los atendemos, estamos atentos este, para cualquier... Este, de cualquier forma, este, digo, les dejo este slide por si quieren tomar un screenshot y se los vamos a poner, eh, tanto el teléfono, este teléfono sí está ok, ¿verdad? Bueno, y luego me lo confirman. No, Ay, sí, sí, lo confirmamos okay. luego porque sí está ok. okay. Este, lo sentí raro por el 81, no sí. sé, pero a lo mejor sí. Este, lo checamos, y pero la, los, las direcciones de correo y el website está perfecto. Se los vamos a poner en la descripción del video este, para que lo puedan revisar y de cualquier forma. Y aquí, Juan, te lo contestamos directito en, el, en la pregunta y el comentario que hiciste, ¿vale? Eh, pues qué emoción, Aldo. Ahora sí que llegamos al final de nuestras preguntas. <risa> Estuvo súper rico y súper como fluido. Me encantó. Claro, Muchas bien. gracias. No, muchísimas gracias, Aldo, por, por, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto hablar con los creativos. Siempre es muy interesante conocer a diferentes diseñadores. Y una pregunta que nomás hicieron ahí rápido en, en Facebook. Eh, dentro de la, de, la, de la marca de 12 por 8, o sea, que la puedes contestar a través de eso. Eh, preguntan que se aumentó el emprendimiento en pandemia. Entonces, desde tu marca, ¿te cayeron muchos clientes o se mantuvo igual o cayeron las mm. ventas? Pues? Eh, fíjate que en 12 por 18, sí, sí evidentemente hubo un, un, una pausa. De hecho, sí hubo, este, te podría contar... Híjole, tres, tres emprendimientos que de plano nos contactaron y nos dijeron, sabes qué, amigo, pues ya no voy a continuar, voy a aprovechar por otro camino y todo. Y se, evidentemente cerraron ese emprendimiento, pero también conocimos que, que, curioso, porque cierran el emprendimiento, salen personas de ahí que ponen locales diferentes y nos contactan. Entonces fue así como que, ok, te saliste porque cerró, pero tú lograste emprender. A lo mejor eran personas que estaban ahorrando, que ya tenían su visión. Y nos contactan porque nos conocen y estamos trabajando. Entonces, eh, tuvo sus altas y sus bajas 12 por 18, creo que se mantuvo. De hecho, eh, desde aquí un agradecimiento, no sé si esté por ahí viendo o lo verán en algún momento, estos diferentes clientes que, que, que se mantuvieron, que hicimos una alianza, que dijimos, ok, eh, vamos a trabajar un poquito menos, pero vamos a continuar, no vamos a cerrar. Y, este, y gracias a todos ellos los que pudieron continuar, este, también nosotros, pues, son, algunas somos un nodo, ¿no? Atrás de nosotros hay personas y que también si paramos, afectamos este, proveedores y, este, y seguimos continuando. Entonces sí se redujo. De hecho, en la medición ya ahorita que pudimos comparar eh, marzo con marzo del año pasado, este, abril, este, sí, la, la, la, la venta este, se redujo. Pero también vimos que, por ejemplo, nuestros, nuestra gente, los que trabajan aquí con nosotros, dejaron de venir, tuvieron menos gasto también. Este, y todo el apoyo que recibimos de ellos también fue... Fue vital y fue bien importante y se los agradecemos, los estaremos agradeciendo constantemente, ¿no? Planeta Gráfico creció un poquito porque fue virtual, fue electrónico, entonces es la ventaja como de tener, ¿no? Nieman también estuvo padre porque pudimos entrar con la Secretaría de Cultura y a partir de ahí también dar cursos, pláticas en la Escuela de Economía Social y Solidaria. Y, este, y entonces de repente tembló acá, pero acá creció y tratamos de, de equilibrarnos, ¿no? Entonces... Eh, podría decir que sí hubo fallas y sí, sí hubo gente que, que tuvo que cerrar. Nosotros afortunadamente este, logramos mantenernos, este, pero eh, pues el dato ahí es cruel, pero es verdad. Eh, un emprendimiento que si libra los cinco años ya este, está del otro lado, ¿no? pero tenemos un lapso de vida de cinco años y cada cinco años hay que renovarnos porque si no este, eh, podemos quedarnos en el camino. Qué buen tip. O sea, cada cinco años revisitemos lo que hacemos y lo que somos. Te lo juro, sí, porque por ahí tal, son cinco años que hay una pyme y de hecho lo están reduciendo a tres y los que tienen una formación o preparación llegan a durar hasta siete, ¿no? Pocos son los que duran diez, doce, pero logrando, hablando de emprendimiento, ¿no? Si del emprendimiento brincas a la empresa, que ya es como otro paso y más, más complicado y todo, este, pues podrías sobrevivir más, ¿no? Pero siempre... Como, como eje central es estar volteando, estar revisando, estar preparando, preparando a tu gente, ¿no? Nosotros aquí de repente es, esto, oigan chicos, no sé si se vale decir comercial, vamos a abrir Creana y desde Creana pongan este, los cursos que quieran tomar, ¿no? Y de repente alguien que no sabía de, de, de marketing digital ya sabe, ¿no? Y de repente alguien que no sabía de, o poquito de, de Facebook, pues ya sabe más, ¿no? Entonces de repente esas oportunidades son clave, ¿no? El mismo valor para el esfuerzo, para el trabajo, para el dinero, es este, es, tiene que ser equitativo. Pues muchísimas gracias, Aldo. Muchas gracias. Y después te vamos a buscar para que nos expliques más sobre el planeta gráfico y sobre el planeta escolar, porque sí vale la pena como, como una solo y porque puede ser muy, muy útil. Con gusto, Mauricio, con gusto aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Saludos. Saludos sí, a todo saludo saludo. Planeta Gráfico gracias. y Discurso Creativo. Muchas gracias por tu tiempo y, pues, gracias, Mau también. Nos vemos en el siguiente QA. Nos vemos en el siguiente QA. La semana eh, ya, mes que ya. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Bye. Bye.